¿Quieres aprender cómo crear una estrategia para vender a través de Instagram? Te han dicho que a través de Instagram ibas a poder monetizar tu presencia digital y vas a poder generar más ventas, pero a pesar de que creas contenido y le inviertes mucho tiempo a esta red social, no sabes realmente qué es lo que está fallando y por qué no estás llegando a más clientes o generando más ventas para tu negocio. Si es tu caso, quédate, porque en este video te voy a enseñar cómo crear una estrategia ganadora dentro de Instagram para que logres convertir a a todos esos seguidores en clientes para tu negocio. Vamos a ver desde cero cuál es el plan de acción que tienes que trazar para poder monetizar tu presencia dentro de Instagram. Pero antes de empezar te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal de YouTube para que no te pierdas todos los vídeos que comparto cada semana. Además te recomiendo que actives las notificaciones así eres el primero en enterarte que hay un nuevo vídeo y no te lo pierdes. Dicho esto comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este video vamos a hablar acerca de cómo crear desde cero tu estrategia en Instagram para que logres convertir a tus seguidores en clientes para tu negocio. Uno de los primeros aspectos que tienes que tener en claro es que tienes que tener objetivos definidos para esta red social. De nada vale que digas quiero más seguidores, quiero llegar a más personas o quiero generar más ventas si no sabes cuántos seguidores quieres, en qué periodo de tiempo los, los quieres, cuántas ventas quieres generar, a cuántos clientes quieres llegar. Entonces, primer paso, establecer esos objetivos que tienes para esta red social. A cuántas personas quieres llegar, cuántas ventas quieres realizar, cuántos clientes quieres captar a través de esta red. Una vez que tienes definidos estos objetivos, podemos comenzar a trabajar en la estrategia. Ya sabemos qué es lo que buscamos alcanzar ahora, tenemos que buscar cómo vamos a crear esa estrategia. Uno de los aspectos que tienes que tener muy en claro que, eh, es que en Instagram ya hay un montón de cuentas y que seguro hay un montón de personas que se dedican a eso que tú haces. Por lo tanto, tienes muy pocos segundos para captar la atención de las personas que llegan a tu cuenta para que decidan si se quedan, si comienzan a seguirte. El proceso de ventas dentro de Instagram es que una persona te descubre, le gusta aquello que tú haces, comienza a seguirte, descubre que lo que tú compartes es realmente de valor, que le resulta útil, que resuelve aquellos problemas o dudas que, que tiene, que comienza a sentirse parte de tu comunidad y por lo último, por último eh, punto, quiere comprarte porque realmente le has aportado mucho, porque entiende que tu oferta, tu propuesta, es lo que está buscando. Ese es todo el proceso que tenemos que tener en cuenta para vender dentro de nuestra cuenta de Instagram. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir que esa persona nos descubra y por último quiera comprarnos? ¿Cómo vamos a hacer todo ese proceso? Bueno... Una vez que hemos eh, definido sus objetivos, como te he dicho, comenzamos a trabajar en ese plan de acción. Es momento de definir qué tipos de contenidos voy a eh, publicar en mi cuenta de Instagram, pero para ello necesito saber a qué cliente ideal me voy a dirigir, a quién le voy a hablar. Para esto también, esto nos va a servir para definir cuál es ese tono de comunicación que voy a tener. No puedes hablar como todo el mundo, tienes que tener una voz de marca que te identifique, tienes que tener... Algo que te haga distinto. Tienes que trabajar en tu diferenciación. ¿Qué es lo que va a hacer que las personas quieran trabajar contigo? Y todo esto tienes que volcarlo dentro de tu bio en Instagram, dentro de tus historias destacadas. El espacio más visible y que ven las personas apenas llegan a tu cuenta de Instagram. Evidentemente tienes que comenzar también a crear contenidos de calidad con titulares que realmente despierten la atención y llamen a que esas personas digan wow, esto quiero saberlo, quiero ver de qué habla esta persona, este contenido realmente me ha resultado de valor, me ha ayudado, ha sido útil para mí, ha tocado esos puntos de, de, de dolor que tiene esa persona y por lo tanto ha resultado útil para resolver ese problema en concreto que esa persona tenía. Para ello también tienes que establecer cuándo vas a publicar tus contenidos, con qué frecuencia vas a crear contenidos dentro de, de Instagram, en qué momentos vas a interactuar con tu audiencia. Sí, interactuar, dije. La interacción es también muy importante dentro de Instagram. No es solo cuestión de publico contenido, lo programo, ya está, me olvido, sale publicado por, por sí mismo, automatizado y listo, sino que tú tienes que estar dentro de la red social interactuando, respondiendo a mensajes, contestando a comentarios, interactuando y siendo un usuario activo en la comunidad de otras personas. Con respecto a la frecuencia de publicación, que era lo que hablábamos hace un instante, te recomiendo que seas totalmente honesto contigo, que seas totalmente transparente y sincero y que te comprometas con una frecuencia de publicación que puedas mantener en el tiempo. De nada sirve que digas, Voy a compartir contenidos todos los días o tres veces a la semana si luego no llegas a crear contenido de calidad y terminas a último momento publicando lo que sea con tal de cumplir con tu, tu estrategia de contenidos. Esto no funciona así. Tienes que crear un contenido que sea de calidad y para ello te recomiendo que comiences a trabajar 15 días antes del inicio de mes en los contenidos que vas a publicar en el siguiente mes. Es decir, si estamos, vamos a poner como ejemplo, a principio del de mes de, de diciembre, en mitad de noviembre tendrías que ya estar creando esos contenidos y sabiendo con qué objetivo vas a crear cada uno de esos contenidos. Sí, evidentemente, aquí no publicamos por publicar, sino que cada uno de los contenidos tiene un sentido. Despertar el, el interés, ir creando expectativas sobre algo que vas a lanzar, aportarle valor a tu comunidad, fidelizar a los clientes que ya tienen, crear autoridad para que las personas vean que tú realmente dominas y eres un referente dentro del de sector en concreto en el que trabajas, etc. Entonces, cada contenido tiene un objetivo en concreto y tienes que trabajar en una planificación de forma organizada y con tiempo para poder crear contenido que realmente sea útil. En cuanto a formatos, mi recomendación es que valías, no eh, crees contenido en un único formato, no te cases con un único formato de contenido y crees todo tu contenido en ese formato. Quizás haya formatos que estén en tendencia y que funcionen mejor o que sea más fácil viralizar, pero no te recomiendo que todo tu plan de contenido se centre en un solo formato, porque el día que ese formato de contenido deja de funcionar, tu comunidad tampoco está acostumbrada a consumir otro tipo de contenidos. Por lo tanto, mi recomendación es que en Instagram crees Contenidos en directos, contenidos para tus historias, si puedes estar presente en las historias todos los días será genial porque las historias te ayudan a humanizar y cuando hablo de historias hablo de atreverte a salir tú, a mostrarte, a que las personas te vean, a que te conozcan, a que sepan quién eres y que vean esa concordancia entre tu persona y lo que compartes, esa voz de marca de la que hablábamos al principio. También puedes compartir contenidos en, en Reels, contenidos en vídeos de un, un minuto, contenidos en carruseles, contenidos de una sola imagen, contenidos con eh, un audio en donde expliques algo. Como ves, hay muchísimos formatos de contenido y te recomiendo que aproveches todas las posibilidades que tienes a tu alcance que nos da Instagram para poder alcanzar a nuestro público. Eso sí, siempre... Dejando claro cuál es esa diferenciación, cuál es esa voz de marca, ese eh, tono y esa marca ese sello que hace que tu marca sea totalmente distinta y que no sea igual a lo que hacen otras personas y que haga que tus clientes te elijan y digan yo quiero trabajar con esta persona. Quiero comprarle a esta persona. Esta persona me ha ayudado con esto, me ha hecho abrir los ojos con este mensaje, con este contenido, me ha ayudado en el momento en el que tenía esta duda en concreto y ahora quiero comprarle. Para ello, como te decía antes, también necesitas ir creando esa comunidad y esto supone que tú salgas a interactuar, a buscar a personas que puedan tener el perfil de tu cliente ideal y que también ese contenido que creas no sea solamente para educar, para inspirar o para entretener, sino que también esté enfocado en la venta. Para ello, mi recomendación es que utilices esta regla del 80-20, pero no tal cual como siempre has escuchado que se utiliza, en donde por un lado creo contenido de valor y por el otro lado creo contenido de venta. Mi recomendación es que hagas una fusión y que tu contenido de valor también tenga contenido enfocado a la venta, que realices llamadas a la acción claras de venta para ofrecer aquello que Tú ofreces con, con tu negocio aportando algo, aportando un valor, creando un contenido útil para tu audiencia. De esta forma vas a conseguir más interacción con el contenido porque recuerda que cuando nos venden todos salimos corriendo porque a todos nos gusta comprar pero no que nos vendan y por lo tanto también vas a aportar algo y demostrar tu expertise para posteriormente decirle a esa persona hey, Estoy aquí y quiero ofrecerte esto, confío en que esta es la solución para, para ti y sé que tú eres mi cliente ideal y conozco los problemas que tienes y por eso te ofrezco esto, porque he estudiado tu situación, he trabajado con personas que tienen tu mismo problema y sé que podemos solucionarlo si trabajamos juntos. Tienes que vender sin ningún temor porque estás ayudando a las personas a través de la solución que estás aportando. Así que no centres toda tu cuenta de Instagram solamente en aportar valor y aportar valor, sino que también tienes que vender dentro de Instagram. Eso sí... Ten en claro que la venta no siempre se produce dentro de la propia cuenta. Muchas veces las personas querrán hablar contigo, tener una llamada, una videollamada, un encuentro presencial. Y por lo tanto es muy importante que tú también sepas cómo contar tu propuesta de valor y que conozcas perfectamente a ese cliente ideal y los problemas que tiene ese cliente ideal. Que sepas escuchar lo que esa persona en concreto tiene para decirte para poder Saber cómo ofrecerle tu propuesta de valor, para saber cómo vas a hablarle y cómo vas a contarle eso que tú ofreces. Aprovecha todo el potencial de Instagram para llegar a más personas. Invierte en publicidad si tienes esa opción. Siempre podemos invertir, aunque sea muy poquito dinero, pero para que haya movimiento en nuestra cuenta. Recuerda que el alcance orgánico cada vez está más limitado y por lo tanto, invertir en publicidad es una gran opción para llegar a más personas. Yo todas las semanas, por más mínimo que sea, hago un importe de, de dinero, pongo un importe de dinero dentro de mi cuenta de Instagram para llegar a nuevo público, para cada vez llegar a más personas y por supuesto eh, también llevarlas a mi propio territorio que es mi página web a través de mi lead magnet, de mi regalo. Utilizo Instagram para crear una comunidad pero sobre todo para llevarme a esas personas a mi propio terreno y allí Poder venderles, poder fidelizarlas, poder demostrarles quién soy, qué ofrezco y por qué deberían trabajar conmigo. Y esa es la recomendación que tengo para darte. Aprovecha Instagram para crear una comunidad, pero llévate a esas personas y no solamente te quedes con esa comunidad en esa red social. Ya sabes que hoy las redes están, pero mañana quizás no están, desaparecen, pasa algo, eh, sus dueños toman otras decisiones que te afectan, eh, hay políticas que también te, te afectan, la red desaparece por, porque si sí, hay algún problema, una crisis, lo que sea y tu comunidad desaparece y tu negocio no puede depender de una red social. Utilízala estratégicamente para cada vez eh, crear eh, una comunidad más sólida, pero sobre todo para llevarte a esas personas, como ya te he dicho, a tu propio territorio. Comprométete con lo que realizas en Instagram. Si vas a establecer una frecuencia de publicación, es necesario que la cumplas, es necesario que seas constante, es necesario que respetes esa frecuencia y si no, que directamente establezcas una frecuencia más baja, pero que realmente te comprometas con todo aquello que vas a, a realizar, con todo aquello que vas a establecer dentro de tu plan de acción. Porque el principal beneficiado o beneficiada vas a ser tú. Así que necesitas mantener una constancia dentro de la red social para ver resultados. Los resultados no son inmediatos, ni en Instagram, ni en ninguna red social. Así que si te comprometes, sigues con constancia trabajando y creas un contenido que realmente sea útil, vas a lograr crear una comunidad, una audiencia fiel y vas a convertir a esos seguidores en clientes dentro de tu cuenta de Instagram. Espero que este video te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes un comentario, un like y por supuesto que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encantará tenerte dentro de esta comunidad y si quieres aprender a vender mejor a través de Instagram y sacarle todo el jugo a esta red social, también te invito a que te unas a mi membresía Ventas con herset una membresía en la que te enseño a vender de forma totalmente natural y sin parecer un comercial desesperado. Nos vemos por allí. ¡Chao, chao!